Sacatto al-Fitr, ¿cómo purificar el ayuno de la deficiencia y el disgusto? ¿Cómo entra la felicidad en el corazón de los pobres y de los necesitados para que se regocijen en la fiesta como vosotros os regocijáis? Considere este efecto por autoridad divin base, que Dios te he complacido con él. El mensajero de Allah, que la palabra de Dios en con él, impuso el Sakat al-Fitr una purificación para el que ayuna de palabras ociosas y obscenidades y una comida para los pobres. Acá al fíter es obligatorio para cada musulmán en su propio nombre y en nombre de aquellos en los que está obligado a gastar, como su esposa e hijos. Si tiene más que su comida y la comida de sus hijos ese día no se requiere que posea cierta cantidad de dinero y la cantidad es obligatoria para cada persona es un sad de cada grano y fruta de que se alimenta la gente como dátiles, arroz, lentejas por autoridad de Bin Umar que yo esté complacido con ello dijo el mensajero de Dios en la paz y la mención de Dios en con él impuso a sacar tal un sa de dátiles o cebada a los musulmanes, esclavos, libres, hombres mujeres, jóvenes y ancianos mandó que se hiciera antes de que la gente saliera a orar y corresponde a la puesta del sol del último día de Ramadán. Es mejor sacarlo antes de la oración del élite. Y no hay nada de malo. En que la fiesta se lleve a cabo en uno o dos días. Cualquiera. De la noche 28. Porque es el mes 29 y 30. No está permitido retrasarlo después de la oración del Eid Y quien lo saque en el eh, o sea, Después de la oración. Entonces está pecando. Solo ser disculpado y hay que gastarlo así que lo inició eh, con la misma amabilidad y consideración.